Voy a comenzar con algunos conceptos muy relacionados con el término evaluación psicológica. El comentar estos conceptos nos puede ayudar a entender un poco mejor cuál ha sido el camino que se ha seguido hasta lo que hoy en día conocemos como evaluación psicológica. Estos conceptos son psicodiagnóstico, test psicológicos, medición y valoración. Voy a comenzar con el nombre inicial que recibió la evaluación psicológica, que fue el de psicodiagnóstico. Si nos regimos por el origen etimológico del término psicodiagnóstico, que proviene de las expresiones griegas psique, dia y gynosko, tenemos que la psique significa alma. Esta concepción eh, proviene de las ideas de Platón, de que el alma unido al cuerpo tiene una significación personal. Tenemos eh, a continuación el, la expresión griega dia, que sería eh, distinción, diferenciación. Y finalmente tenemos el concepto o la expresión gignosco, que significa conocer a fondo. Entonces, si unimos estos tres conceptos, eh, y teniendo en cuenta el sentido etimológico de la palabra psicodiagnóstico sería algo así como conocimiento profundo del alma las primeras definiciones de psicodiagnóstico provienen de la medicina los médicos interpretaban las alteraciones psicológicas como signos de enfermedad bueno eh, para entender un poco eh, este enfoque había que situarnos en el contexto hay que tener en cuenta que durante la década de los años 1920 a 1930 no existían estudios universitarios eh, relacionados con la psicología. Por este motivo era el médico el que ejercía el papel de psicólogo. Ahora voy a comentar un poco las características principales del concepto de psicodiagnóstico. En primer lugar tenemos que este concepto fue acuñado o fue adoptado por el psiquiatra suizo Rorschach. Este autor es muy conocido por diseñar la prueba que lleva su nombre, el test de Rorschach. En segundo lugar, como segunda característica tenemos que en el psicodiagnóstico se daba gran importancia a lo cualitativo y además eh, también jugaba un gran papel eh, la experiencia propia del investigador. En tercer lugar, eh, tenemos también que el psicodiagnóstico intentaba explicar el estado actual del individuo y además también intentaba predecir eh, el estado futuro. En cuarto lugar, podemos decir que el psicodiagnóstico daba especial relevancia a la observación y al registro de estos datos observados, pero por otro lado eh, no prestaba especial interés en el tratamiento, en el posible tratamiento que se pudiera aplicar. En quinto lugar, eh, podemos decir que el psicodiagnóstico se enfocaba sobre todo en los aspectos negativos y patológicos del individuo, no hacía enfoque en la parte positiva. Y para finalizar, y como última característica, tenemos que el psicodiagnóstico se refería a un acercamiento individualizado, es decir, enfocado en el individuo. Esto quiere decir que para el psicodiagnóstico los síntomas podían significar algo diferente en cada individuo. Bueno, en el siguiente vídeo hablaré sobre los test psicológicos.